Gracias, Jeffrey Smith, eh, por tus comentarios. Vamos a escuchar a Ramón Rodríguez Momón, cariñosamente como se le conoce, sobre su valoración sobre la gestión de gobierno del presidente Medina, su segundo mandato, casi finalizando y todo lo que ha conllevado el mismo eh, ejercicio desde el Poder Ejecutivo y a nivel local también, cuál es su valoración. Y como dirigente sí, popular. como dirigente popular, por supuesto. Bueno, primeramente, buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís, a toda la región noreste y saludo a, a, ver, a los panelistas y a los productores de este importante espacio miren yo pienso que las luces del gobierno son muy tenues y casi se apagan cuando uno aterriza pero, pero hay y, listo, ¿verdad? Eh, tiene que haber porque ese dinero de pueblo no lo pueden llevar todo <risa> <son muy> bien, <risa> como sí. ¿Es <risa> pero cuando uno se adentra a los análisis de la problemática que hay en el país y bueno, uno dice Este es el único país, yo digo del mundo Donde un crecimiento económico Constante desde el 2008 Registrado Se convierte a la vez Entonces de manera paralela En un suplicio para el pueblo dominicano Porque lo que hay es más pobre Más limitaciones eh, Más falta de oportunidades Y Planteada de manera constante Una plataforma de corrupción Que no para o sea, Entonces yo pienso que yo menciono la palabra crecimiento económico de templada, como una timidez, porque no se siente, no hay un crecimiento cuyos resultados vayan a, a beneficiar al pueblo mexicano, que debe ser el destino primario. Un crecimiento debe reflejarse en una mejoría de ese pueblo, que es ese pueblo que genera ese crecimiento con, su, con el esfuerzo del trabajo y con el pago de los impuestos que de manera constante cobran los gobiernos. Y aunque ellos hacen mucho énfasis en un crecimiento económico, no hablan de los llamados préstamos complementarios para el presupuesto nacional, que son constantes, ni hablan de, de balance en, en la balanza de pago, ni del aumento del capital de la deuda externa y de los compromisos. ...de esa deuda... ...que empeñan prácticamente... ...el producto Interno Bruto... ...de la República Dominicana... ...esto no se puede decir con sencillez... ...porque entonces eso se traduce... ...en consecuencia, ese modelo de política... ...se traduce en una limitación... ...profunda para el sistema de salud... ...del pueblo dominicano... ...y se traduce... ...en una limitación de oportunidades... ...para que la juventud... ...pueda accesar... ...a los procesos educativos... Y lograr con ello no solamente integrarse a los sistemas educativos, sino también a la eficacia de los sistemas educativos, porque nosotros también tenemos un, una gran problemática en la calidad de la educación en la República Dominicana. Y eso es, eso es muy perjudicial para la población, porque nosotros, hasta en las universidades, tenemos un conjunto de jóvenes en la búsqueda de una carrera que a veces uno lo ve... ...caminar delante de uno... ...y uno dice cuándo irá a ser profesional... ...y qué tipo de profesional irá a ser... ...y qué va a ser después este ...y las lo, oportunidades... los modales... Sí. La, la forma... La de la debilidad... De la, la, ...la chavacanería, de la, la chavacanería de la. que se ha centrado... ...en el pueblo dominicano... ...y concomitantemente con eso señores... ...esa política de... de, de falta de oportunidades... ...trae como consecuencia... al no tener un acceso a... ...un acceso a la, a la educación... ...y a la difusión de la cultura... ...porque debo decir que concomitantemente con eso... ...la cultura dominicana está profundamente golpeada... ...los valores... ...en la República Dominicana tenemos un proceso de descomposición social muy profundo... ...donde... ...aumentan los feminicidios... ...aumenta la violencia... ...la delincuencia... ...el tráfico y consumo de droga... estupefacientes, ...y aumentan los juegos de azares la República Dominicana, cuando tú te adentras y cuánta cuántas hay los miércoles y los sábados haciendo una fila pensando en ser millonario con el otro y decir que nosotros estamos sometidos a casi 10 loterías diarias eso es catastrófico para un país yo digo que en esa vertiente con razón el señor gobernador recomienda un, un, hospital, un hospital psiquiátrico ¿qué opina usted de eso? <ríe> del hospital psiquiátrico, bueno yo diría, sobre esas recomendaciones que hace el gobernador, que yo estaría en disposición de irme a tratar a ese hospital, siempre que los psicólogos sean calificados, que tengan competencia, pero que concomitantemente con la construcción de ese hospital se haga una gran cárcel para los corruptos. porque estaríamos entonces acéfalos. Si tratamos a los enfermos mentales, y entonces no le damos un trato ejemplarizador a los corruptos de este país que son el elemento principal de la gran problemática que padece el pueblo dominicano, porque no son dos pesos que se han robado y yo pienso que hay que hacer eh, muchas recomendaciones más, que el sistema judicial del país no esté secuestrado al servicio de una plataforma de corruptos, esa sería otra recomendación, que liberemos el sistema de justicia en la República Dominicana, que está secuestrado a favor de la impunidad y del enriquecimiento ilícito en la República Dominicana. Y hay otras recomendaciones que debemos hacer, o sea, aquí se demanda en los barrios mayor atención, callas, ceras, contenes, energía eléctrica, agua potable, ya es una situación terrible en esa materia, mucho registro del sistema acaba entaponado. Permiso, mamón, pero el director de INAPA dijo que no podía hacer que lloviera. Sí, pero en sí, la, la falta de agua, la administración <risa> de agua no está circunscrita solamente a que llueva o no llueva, Así porque es. para eso existen la presa y existen también las la, la, la políticas y educativas para el manejo del agua. Yo no veo que en INAPA hay una, una programación dirigida a que la gente aprendamos cómo manejar el agua. Es que el problema sí. no es de, de producción de agua, es un problema de distribución Claro, de distribución, Un problema de distribución, de déficit en esa, claro. en esa materia. Entonces, profundizar los problemas que tenemos los dominicanos y dominicanos y cómo se han acentuado esos problemas. Decir que los puntos de droga son expendio público. Entonces, existe la DNCD, pero la gente común la ve, y yo la veo en esa dirección, son elementos que que eh, a, eh, facilitan el tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana y los organismos de prevención de persecución y de sanción de los delitos en esa materia no están haciendo lo que tienen que hacer, aparecen como involucrados aparecen como beneficiarios entonces, en la República Dominicana señores, no está en una posición sencilla nosotros tenemos grandes déficits acumulado, los campesinos no tienen acceso a un pedazo de tierra en este país, hay un gran desempleo registrado, y una gran cantidad de jóvenes que no están en el sistema educativo en la República Dominicana ni en el sistema de trabajo, entonces así no se puede hablar de progreso porque la palabra progreso tiene que implicar una integridad en la realización de los seres humanos en el área de la cultura, de la de la formación en el área del trabajo en el área de aumentar los sistemas de vida fíjense ustedes que los 75 artículos de la constitución que hablan de los derechos fundamentales es un defensa en la república Dominicana. el derecho a la vivienda el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho al libre tránsito el derecho a un a un sistema de comunicación terrestre Ágil, adecuado. Aquí hay demasiado accidente de tránsito. Vamos, de, muchísimos problemas. Eh, eh, Momón, a, a reiterar porque